Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a susurros del papel. <música> Mira, hoy vengo porque ayer me hizo falta cartulina, estoy con lo de Halloween bueno ya sabéis y entonces me hizo falta cartulina negra blanca y naranja y bajé al, al chino aquí debajo de casa a ver si bueno si tenían cartulina que sí claro que tenían. y me pasé por la zona pues de cuentecitas y de historias y encontré pues muchísimas cosillas que quiero enseñaros a ver si os gustan supongo que alguna ya la habréis sacado pero otro yo no la había visto y mirad que el otro día hablando con maría la mamá de ana que me dijo que fue al teddy a comprar la arañita esta chiquitita de estas de goma de las de, de toda la vida pues fue a buscarla y se encontró con que no había y así comentándolo pues yo le dije mira pues yo he mandado a mi hija al, al teddy de chiclana a por lo mismo y se ha encontrado que me ha dicho mamá es que mira de halloween parte de una estantería y lo que hay no es nada de lo que tú pides y dije, bueno, porque, pues que lo visto es que este año no han traído nada del Teddy. Entonces en el chino, a la china que estaba por allí colocando, le pregunté que si tenía arañita. Y mira la encontré allí. ¿Veis? Que son, estas son las chiquititas. Las vamos a abrir porque de todas maneras yo las voy a abrir. Estas son las chiquititas que yo estaba buscando. Y la encontré en el chino. Pues seguramente está más barata que el Teddy. Por lo que pasa que mira dos euros. Y traen... Yo qué sé, no que trae, traen una pila, porque lo que yo tengo del Teddy de la otra vez eh, son moscas y yo no quería moscas, yo quería arañas, ¿veis? Y entonces son plásticos, claro, pero traen bastante cantidad, ¿vale? Mira y, y bueno os lo digo porque si no la encontráis en en Teddy pues podéis encontrarla en, en los bazares, ¿eh? dos euros me ha costado este montón, bueno habéis visto que he abierto la, la caja y la quiero pues para decorar las poques y, y la encontré allí y había allí, me las bajó de arriba de una estantería porque aquí todavía de Halloween no tiene nada y vi esta y le dije, bájame, esa no araña, esa amiga ¿hormiga? dice, sí digo, me parece que no, eh. total que no que no eran hormigas, que eran arañas y son más grandes que esta del tipo de las verdes que hay en Teddy que mi hija me la enseñó yo le dije no es que realmente estas no eran las que yo buscaba la que yo buscaba era la otra vez y estas traen un poquito menos pero son más grandes ve estas son por pues, las clásicas estas de juguete y estas que son más, más grandecitas y ella decía gran hormiga digo no son arañas mira aquí lo pone que son arañas ah sí digo sí bolsas de plástico bueno pues aparte de las cartulinas y todo eso mira encontré que me costó trabajo porque son transparentes mirad, esta esquinera son de j y &E, son holográficas una vez que, que se ponen en los proyectos quedan muy bonitas parece cristal yo la he tenido no eran de j y &E. esta man costaba dos euros cogí dos porque una es para regalar. Y cogí también, mira, estos copos de nieve. Que también son holográficos. Y me parecieron bonitos. Y dije, mira, pues para ahora, pues, para Navidad. Entonces cogí, de este cogí dos modelos. De este cogí una. Y mira Y estos es como mandala o rosetones. ¿Veis? Que también son mmm, holográficos. Llevan una, una rosa en medio Y esto lo podemos utilizar así O despiezarla y utilizar los brillantitos por un lado Las perlitas por otro Porque esta lleva perlita brillantito y en medio la, la rosa ¿Vale? Y entonces, ahora que así que pa Parece muy llamativa aquí Por lo menos para mí Pero después mmm, Toman el color del, mmm, del papel y, y queda muy bonita Yo en varios álbumes le puse esquinera y me gustaron como quedaron. No eran de y eran de otros. No son me parece que me costaron más caro. Pero bueno. Mirad, de JIE. Encontré estas cadenas. ¿Veis? estos son mmm, las cadenas que cortamos y traen como florecitas. Tienen seis pétalos. ¿Vale? Es de JY míralo. Y JIE de Crash Collection. 1,50. Encontré estas. Encontré estas más chiquititas que me parecen muy bonitas, la pena que esta no la hagan de colores, siempre la hacen de en color así madre perla oh. mira estos que parecen como unos nudos, no sé, uh, o la parte así como de merengue, M me parecieron bonitos, estas costaron unos 50. ¿Mm? Esta es más blanca, estas dos son más blancas y esta es como crudo. Como un, un blanco pero roto y estas dos también son muy monas pues bueno las cogí allí en el bazar encontré que andaba yo buscando esta bola de madera natural no tiene absolutamente nada son de j y &E, valen a 95 céntimos y bueno las quiero porque voy a ver si me sale algo que quiero hacer que me sale bien que no pues nada mm y entonces pues las cogí allí cogí nada más que un paquete porque mmm, hay que dibujarle la carita y yo mmm, para dibujar no sé yo pero bueno mira por 95 céntimos digo quién no prueba y la y cogí esta que más cogí estos corazones que ya sí que os lo he visto a algunas vamos a abrirlo voy a hacer un poquito de ruido ¿Veis? Esto no es nada, esto es un palo Y se engarzan por aquí, arriba Por aquí llevan el, el agujerito Verá, aquí, que tengo un palito de madera ¿Veis? Por aquí llevan el agujerito y se ensartan así Pues estos son los colores que trae Traen random y bueno Pues ¿Cuánto costaron? A 95 céntimos Y trae 2, 4, 6, 8 y 10 Supongo que si cojo otro paquete, pues te traerán otros colores. ¿eh? Encontré que esto ya lo habéis visto, que volví a coger estos lazos, ¿vale? Que vienen también random, son de J.I.E. y ya, yo ya los tenía. A 0,85 y esto es para un regalito, ¿vale? Por eso no lo voy a abrir, pero ya lo habéis visto. Mira, encontré estos paquetes con esta arandela de J.I.E es plástico costaban a 85 céntimos yo no entiendo por qué unos 95 sé que la madera es más cara pero esto es plástico sabéis que me recuerda a las bolitas esas que daban el pego de cerámica pues igual eso es lo mismo vale y entonces cogí esta que, que miras qué agujera trae en medio son muy grandes y cogidos paquetillos esto lo quiero para hacer trabajo vale y por eso mmm, lo voy a abrir mira trae he conseguido 5 4 2 3 y 2 depende del paquete que coja pues si trae más o trae menos y es plástico y ¿eh? mira parecen cerámica pero es plástico mejor porque la cerámica si se te cae o algo se te rompe Ah, encontré mira eh, para la arandelita no argolla de colorines y traen un montón 40 y esto costaban a 120 y son metálicas eh. creo que está muy bien y cogí un paquetillo esto que son cabezas de conejito plástico total y vienen con el enganche yo las tenía en transparente las tengo en esto que se ve por dentro como, si, como cristal y por dentro se ve como, como si llevara un color. Y estas que no las tenía, no son grandes, son chiquititas. ¿Veis? Estas costaron 85 céntimos. mira encontré que no es de J.I.E. pero me da igual porque me gustó. Mirad qué cuentecita, con la carita sonriente y con la carita triste. Por un lado, ah no, la que es triste es triste y este que está dormido, ¿no? No sé, pues esto costó 85 céntimos. Y bueno, este, por ejemplo, Mora con la carita triste para Halloween, me gusta. ¿Veis? Pues hay de todo: ahí dormido. Este que parece que tiene miedo, je, je, je. son graciosas, ¿eh? Y mirad qué agujero te trae. <risa> Vamos a abrirla porque, a ver, le <risa> Esta es la primera vez que yo la veo, no la había visto. A ver, contenta. Esta, esta, esta, esta, no, a ver, contenta triste ahí en lila, en verde, en azul este está contento, este está como dormido este está contento, si, sí, este está triste este está dormido bueno, este está como, ay, así, es igual y este que está triste pues hay uno, dos, tres, cuatro, cinco contentos, cinco triste bueno este no parece que está triste este parece que está como asustadillo este está triste, triste es por las cejitas estas dos veis que tienen cejas y las que están tristes no no tienen las cejas veis dos así como asustadillos esto está dormido tres tristes y está así este está como descansando como que acaba de suspirar este como no sé Yo es que los emoticones no lo entiendo muy bien pero son monos pues cogí estas cuentas y después encontré esta que son muy bonitas, son unos colores muy pasteles y son perladas, tienen el oriente de una perla ¿vale? y cogí un paquetillo nada más y solamente en este mmm, tamaño porque no había más costaban 85 céntimos y digo, bueno, pues me había llevado un paquetillo ya que estoy total que por esto, por la cartulina que nada, que me traje cuatro naranjas cuatro negras y cuatro blancas así de tamaño chiquitillo bueno este que ya le falta un cacho y después por último enseñaros que mirad lo que encontré es de j y y son álbumes álbumes hechos de chipboard vale y miden de diámetro 15 15 por 15 centímetros traen hasta la argolla oye me parece genial cuando vas con prisa como voy yo ahora si no que lo corto lo hago yo pero es que no me va a dar tiempo porque y si no mira ah, os voy a decirlo había otro eh, pero era de san valentín costaban a 1.25 yo no los veo caro viene con su argolla y mirad cuántas hojas trae son gorditas trae mira una dos tres 4, 5 y 6. Y si no, pues sabéis también que se pone contrada y eh, portada y contraportada. Esto sirve de plantilla y pues podemos hacer las hojas de, de cartulina. Y está la mar de bien. De esto me traje dos. Tengo uno 25. Los tenía allí. Mira, este es el del corazón vale que estaba allí también este es este pero hay todos estos modelos lo que pasa es que el hombre este nada más que ha traído el corazón y este pues yo creo que voy a llegarme y voy a coger por lo menos dos o tres más pero me parece que están muy bien y a 1.25 no se le puede pedir pera al olmo así que todo esto pues lo cogí en el bazar <coughs> que el viernes porque yo tengo una búsqueda en Wallapop guardada para las cosas de Magic Home Y me avisó de que habían puesto una novedad Y efectivamente encontré este blog de 48 papeles La vendía una chica que se llama Miriam Y le dije que si estaba completo, me dijo que sí Que ella había comprado dos iguales, que solamente le hizo falta uno A ver Y me ha llegado hasta mañana Me lo puso el esto fue el jueves y ella me creo que me lo puso el jueves volviendo y mira ya me ha llegado veis me lo puso sin certificar ni nada y asombrosamente me ha llegado hoy lunes o sea que no ha tardado ni dos días mira que es esta ah, bueno perdón es el de bloom de magie 48 papeles ¿eh? este viene solo una cara creo yo lo estoy viendo con vosotros Pues nada más quería enseñaroslo porque mmm, ya lo quería guardar. Espero que os hayan gustado. Si es así, muchísimas gracias por vuestro like. Cuento con ello <ríe> y por vuestros comentarios. Si mmm, vamos a. Ver, si, ah, ahora mismo yo estoy con el tema Halloween que estoy haciendo las poques. A mí siempre me gusta mandar poke en halloween desde que aprendí a hacerla y, y siempre la verdad es que me gusta me gusta hacerla eh, tuvo una buena maestra las cosas como son y porque ah, las bordas en fin mm, espero que os haya gustado si queréis la arañita mm, eh, en vez de ir a teddy porque teddy no ha traído Mm, iros a los bazares que mira yo allí ha sido donde la he encontrado besos para todas y hasta la próxima si queréis y si no pues muchas gracias por haber desembocado aquí hoy hasta la vista chao cuidaros estamos en soportuja en la granadina Mirad, es tarde, bueno, no es tarde, en realidad son las 7 lo que pasa es que oscurece pronto. Mirad qué casita ¿eh? tengo por ahí. Y una fuente que sale del agua fresca, fresca, fresca. Más fresca que el rocío de la mañana. Viene de la sierra. Vamos a seguir. Chaito.